Familia Niner, bienvenidos al podcast de Canal 49 Un placer saludarlos como todos los lunes Y, y pues hay noticias, ¿no? San Francisco sigue generando demasiados cambios eh, A nivel staff de coacheo eh, Son bastantes, por aquí los tengo anotados Así que pues, no me los puedo grabar Se los voy a leer a algunos o todos los que hasta ahorita En la última actualización de la página de los 49 Nos, nos han dado, ¿no? Por ahí tenemos a Butch Barry, James Becher, Chris Forrester Leonard Hackerson, Matthew Harper, Andrew Hayes Stoker, Johnny Holland, Clay Kubiak, que es el hijo de Gary Kubiak, August Mangin, Richie Scangarello, ya habíamos hablado de él, Bobby Slowick, Daryl Tapp y Corey Odin. Son todos estos los nuevos coaches o, o, o nuevas promociones que se han dado dentro del staff. Eh, la mayoría gente de entre 40 50 años, por ahí alguno más grande. Pero se está renovando o está haciendo demasiados movimientos interno, internos del de equipo, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo le va a los 49 con, con todos estos eh, movimientos en esta temporada. Eh, ¿Qué tanta frescura le pueden traer al equipo? ¿Qué tantas nuevas ideas pueden aportarle a, a la unidad, tanto ofensiva como defensiva? Eh, y este, o qué tanta inexperiencia vamos a, a, a padecer, no lo sabemos, ¿no? Todas estas son incógnitas que vamos a ir descubriendo, eh, pues, una vez que inicie el kickoff en septiembre, ¿no? Pero bueno, demasiados movimientos por esa, por esa parte de los, de los, en, en el staff, y también sigue habiendo contrataciones, ¿no? De, de jugadores, no tan importantes, no, no, no los que ya estamos esperando a ver qué pasa, ¿no? No son nombres tan... Tan, tan pesados como los que tenemos en mente, ¿no? Que de lo que les hablaba en el, en el programa del jueves de la Agencia Libre, ¿no? De Trent Williams, de Fred Warner, o este de Kevin Williams o Kyle Juszczyk. Todavía no sabemos qué va a pasar ahí. Pero bueno, también sí es cierto, Trent Williams, eh, Fred Warner y Jason Berrett. Eh, fueron nominados dentro de los 100 mejores jugadores de la NFL de esta temporada Lo cual me parece que es un indicativo de los jugadores a los que les tiene que dar muchísima prioridad eh, La gerencia de San Francisco y tendrán que hacer ahí eh, números bien bien bien complicados Para saber quién se va a quedar y quién no Pero felicidades a esos tres jugadores que, que, que logran entrar dentro de los 100 mejores jugadores de la NFL En esta temporada 2000 o lo que fue la temporada 2020-2021 se firman otros jugadores, ¿no? Por ahí un, un, un long, long snapper, me parece, que, que que se firma. Que creo que San Francisco ya tenía los derechos eh, exclusivos de este jugador. Que se llama Josh... No, Tabor Pepper. Tabor Pepper. Kainakua, que es un safety. Eh, Kainakua, que es un safety que llegó en la temporada, ¿no? Llegó con un, con un contrato de algunos partidos. Lo vuelven a firmar. Esto a mí me indica que sí, San Francisco está eh, tratando de empezarse a, a interesar en... en, en en cómo va a reforzar su perímetro. Yo no creo que, que Kainakua vaya a ser titular o algo así, pero puede, puede por ahí buscar algún lugar en, en, en la rotación o en la escuadra de prácticas. Tratarle de dar profundidad a la, a la unidad del perímetro, ¿no? que es una de las más golpeadas que vamos a tener este offseason. Ken Webster. Un esquinero que también firma con los 49, también eh, el perímetro reforzándolo. Eh, ¿Quién más por ahí? Austin Walker, que fue el que me, me, me faltó recordar el nombre la vez pasada. Austin Walker, que es un corredor. Vamos a ver, yo no le tengo como muchas expectativas a este chavo, pero ya lo firmaron. También por ahí a Josh Johnson, este morenazo, lo firmaron hace algunas semanas como con opción a contratos futuros. Seguramente estará en la escuadra de prácticas, seguramente Shanahan tiene otros planes para él. Eh, otros planes más bien en la posición de coreback Pero bueno, a Josh Johnson lo retienen, ¿no? Vamos a ver si, si logra hacer el, el tercer coreback detrás de garópolo y de, de Rosen eh, Por ahí, o hasta ahí van los movimientos de los 49 en lo que va de este offseason Seguramente en marzo va a ser la locura total y completa para el equipo Todo lo que se tiene que mover, todo lo que se tiene que reorganizar y todas las contrataciones que se tienen que, que, que, que ver Va a estar bien, bien complicado y bien interesante Hablando del coreback Pues se sigue Hay muchos rumores, ¿no? Muchos rumores por ahí Siguen sigue fuerte con lo de Dishon Watson, lo cual a mí me parece Una total y completa improbabilidad Dishon Watson Difícilmente va a llegar al equipo ¿No? Digo o sea, Se están haciendo ahí ya, ya unas, unas, unas ecuaciones bastante raras Que si los Jets reciben no sé qué, y entonces eh, San Francisco recibe no sé qué, pero los tejanos reciben no sé qué, y por ahí ya están metiendo a Seattle con... Ah, porque ya Russell Wilson ¿no? salió en la semana diciendo que, que no está muy, muy contento con la organización, no está muy, muy feliz con lo que ha estado pasando, sobre todo que pues, es de los corebacks más golpeados, no lo protegen, no le han puesto una buena línea ofensiva... Y pues eh, parece que hay molestia y, y los Seahawks pues parece que también no les gustaron estas declaraciones. Pero yo veo difícil que ese matrimonio se rompa al menos en esta off-season. Eh, Por ahí me preguntaban si a mí me gustaría ver a Russell Wilson con los 49. Y olvidémonos de la rivalidad con Seattle, ¿no? Ya tuvimos a Sherman. Pues claro que sí, digo, para mí Russell Wilson es uno de los, de los mejores corebacks de la NFL, ¿no? Es que están ahí arriba, es que son Brady, que son Mahomes... Eh, Russell Wilson y Drew Brees, ¿no? Que okay, cuando Drew Brees ya está en, en decadencia, pero esos cuatro para, y Aaron Rodgers, esos cinco son el elite de la NFL, ¿no? Pues claro que me gustaría ver a, a Russell Wilson con esta ofensiva, sería bestial, pero pues también es imposible, ¿no? Eso es algo que se tiene que descartar completamente. Por ahí equipos que pueden empujar por alguien así, pues son los Jets, ¿no? Que, que tienen lana, que tienen draft, que tienen opciones. No, por ahí también se está hablando de un trade que podría ser San Francisco con los Jets no, aprovechando que está Robert Salah con ellos o Saleh con, con los Jets y acá Shanahan se está hablando de Sam Darnold que podría ser una moneda de cambio no, a cambio de Garópolo y, y alguna ronda alta o San Francisco tratar de pujar por quedarse por ese segundo por ese este, segundo pick que tienen los Jets lo cual veo realmente muy complicado creo me parece bueno los, los Jets es complicado porque si van por un coreback, porque también se habla de que ellos podrían empujar por Deshaun Watson, ¿no? Pero entonces, ¿qué haces con Sam Darnold? Aparte, pues tienes la opción de poderte llevar chance y a Trevor Lawrence o a Justin Fields. Pues yo no sé ahí qué vaya a pasar. Los Jets tienen, están en una posición en la que pueden negociar cosas muy, muy, muy interesantes. Y pueden tener coreback sí o sí, ya sea draft, ya sea quedarse con Darnold o tenerlo ahí atrás. Y o traerse a alguien pesado, ¿no? Pero bueno, por ahí se habla de que San Francisco podría hacer negociaciones con los Jets para, para el draft o la agencia libre, algún tipo de, de, de cambio, que también pues creo que está difícil. Yo no creo que Lynch, Shanahan sean de los que sean, o no han mostrado ser así de agresivos en, en su proceso, ¿no? Ni en agencia libre ni en draft, son de los que se muevan mucho o vendan mucho o empeñen mucho, creo que tratan de llevárselo con lo que tienen. Pero bueno, ese rumor también ha, ha estado ahí fuerte, ¿no? Se sigue hablando, les digo mucho de esto del coreback. Se está barajando la posibilidad de Trevor Lawrence, lo cual sería una locura total y completa. Yo no sé San Francisco qué tendría que dar o qué ofrecer para poder quedarse con, con, con este segundo pick ¿no? y que realmente asegurara poder tener a Lawrence. Que por ahí también me preguntaban... Eh, ah, por cierto, porque estuve el, el, el, el miércoles pasado, estuve ahí con mis amigos de Touchdown MX, ¿no? canal... canal amigo, canal que también habla del contenido del fútbol americano, me invitaron a una entrevista, ¿no? Por aquí les voy a dejar el link del video para que la vean completita, el jueves ya les pondré yo ahí algunos fragmentos eh, de una entrevista casi de hora y media con, con Mike y que estuvo la verdad muy interesante, pero él me preguntaba esto de quién es el coreback del colegial que yo veo ya más formado o más hecho para poder jugar en la NFL y yo creo que es Trevor Lawrence ¿no? Trevor Lawrence es un jugador que, que, que puede empezar a romperla, como se dice coloquialmente, rápidamente en la NFL, a diferencia de los demás, ¿no? Zach Wilson, de Justin Fields, de, de, de Mac Jones y todas estas opciones que hay. Creo que Trevor Lawrence, desde mi perspectiva, es el que tiene más argumentos para poder, este, para poder sobresalir rápidamente en la NFL, ¿no? Al Chavo yo le veo mucho, a mí me encantaría que estuviera en San Francisco, pero pues también es prácticamente imposible. San Francisco está en unas posiciones bien, bien difíciles, tanto en draft como, en, como con las lanas, ¿no? Y, y, y habrá que ver ya si ustedes o se han ido ahí conectando o han ido armando las piezas de, de los contenidos que estaba haciendo, ¿no? Eh, tanto de los dineros, ¿no? De los contratos como de la agencia libre, que vamos a seguir ahondando en todos estos temas, ¿no? Hay que ver también a los agentes libres eh, que va a haber de, de los demás equipos o agentes libres que pueden tener los demás equipos. En marzo, que en este momento son agentes libres y que podrían estar en el mercado. Y a ver si San Francisco podría pujar por alguien por ahí, ¿no? Eh, ya hablábamos de Alex Mack, ¿no? El centro de los halcones negros. Entonces, pues bueno. Hay un montón de opciones, hay un montón de cosas que se están barajando en el equipo. Y pues vamos a ver qué, qué, este, pues, qué se puede hacer. Eh, pero pues bueno, son las, son las, son las eh, noticias más actuales. Es, es la, son las novedades con el equipo. Es lo que sigue sucediendo se están firmando jugadores eh, como para reforzar ahí, tener de reserva eh, el, el, el coacheo interno o, o las oposiciones importantes como asistentes de línea o de perímetro o de receptores. Están llegando gente, promoviendo gente nueva en, ante la desbandada que hubo ahí un poco del staff de los 49. Entonces vamos a ver Shanahan a qué le está apostando. Eh, va, a estar, va a estar interesante y va a estar buena. También por ahí salió que... que una encuesta no que se hizo de qué equipo podría pasar de 2020 a 2021 de, de, del, del peor al mejor cuáles son los equipos que podrían pasar de worst to best o del peor al mejor y san francisco está en el número uno la mayoría o esos analistas hablan de que san francisco es un equipo que podría tener una transformación radical esta temporada obviamente si hacen las cosas bien pero bueno estas son las noticias, eh, lo que ha sucedido Ahorita con la, con la organización, vamos a seguir hablando Toda la temporada, este viernes pasado No, no, no subí gameplay, ¿no? Se me atravesó viajecito, no sé, también eh, Díganme ustedes si quieren que siga Subiendo los gameplays en este off-season La verdad es que, este, híjole pues Con toda esta situación de la pandemia y eso De repente, se me, se me están acabando Los tiempos, ya no me da mucho Tiempo de hacer algunas cosas, entonces Pero si ustedes lo quieren seguir viendo Pues los hago, si no pues le pausamos, eh, en estos sí son los, los, los gameplays, ahí ustedes díganme o si quieren que lo rete en línea o que juguemos, no sé, ahí ustedes comentenme y, y, y pues lo hacemos, ¿no? Yo estoy a sus órdenes. Eh, hasta aquí el podcast, ya saben que lo pueden escuchar en iBox y en Spotify, eh, eh, les dejo ahí los links en la descripción. Eh, leo todos sus comentarios, ya saben que me encanta nutrirme de todo lo que ustedes me aportan, no podemos estar o no estar de acuerdo, pero a mí me encanta leer lo que ustedes opinan porque de ahí también yo sigo aprendiendo y creo que en este deporte y en cualquier cosa en la vida siempre hay que estar aprendiendo, no lo sabemos todo, no podemos saberlo todo y el error más grande que podemos tener es creer que ya lo sabemos todo, entonces síganme comentando, yo aprendo mucho de ustedes, yo espero poder aportar mi granito de arena eh, con la información que les recopilo semana tras semana, pero bueno, cuídense mucho, ¿no? ya saben, sigan, eh, sigan las medidas eh, para esta pandemia y, y que nos veamos ya todos próximamente en vivo y a todo color y podamos disfrutar de la próxima temporada con todo. Les mando un abrazote, cuídense mucho. ¡Go Niners!